Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a recortar una chica o chico que tenga el pelo largo, como tenemos en este ejemplo. Fijaros que esta chica tiene el pelo rizado y nos resultaría extremadamente difícil el poder cortar el pelo utilizando por ejemplo las tijeras, la herramienta tijeras. ¿Vale? porque tiene muchísimo rizo, muchísimos huecos, etc. Entonces, vamos a ver cómo siguiendo una serie de pasos logramos recortar prácticamente casi todo el pelo, tal cual lo vemos en la imagen. Vale, entonces, primer paso, llevarnos esta imagen al lienzo de Yin Para eso hay varias formas. Eh, cierro esta imagen, la, para mí la más sencilla es, cuando vamos a empezar un nuevo archivo de GIMM, simplemente abrimos el explorador de Windows, como tengo yo aquí, hago clic en la imagen y la arrastro sobre el lienzo y automáticamente me la añade dicha imagen como capa. Pero recordad que también lo podemos hacer haciendo clic en Archivo, Abrir o Abrir como capa, ¿vale? Una vez tengo mi, la chica aquí delante, voy a darle un poco de zoom, ponerla un poco más grande. Recordad que para eh, darle zoom simplemente aprieto la tecla control del teclado y con la rueda del ratón le doy hacia adelante y automáticamente me la pone. Si le doy hacia atrás me la pone más pequeña, hacia adelante me la pone un poquito más grande. ¿vale? Ya tengo aquí la chica, perfecto. Ahora, siguiente paso, vamos a añadir canal alfa a la capa. El canal alfa lo que nos va a permitir es que cuando borremos toda la parte esta del fondo, de aquí, una vez que borremos toda esa parte, eh, no nos lo rellena automáticamente el programa de color, del color que tengamos aquí en la parte frontal. ¿vale? Entonces para añadir el canal alfa simplemente clic derecho sobre la capa, y le damos aquí, añadir canal alfa. Parece que no ha hecho nada. Pero, ¿cómo sé que lo ha añadido? Pues porque si yo hago de nuevo clic derecho encima, ahora ya me aparece desactivado añadir canal alfa. Solo me deja eliminarlo, es decir, ya está añadido. ¿vale? Ahora, siguiente, pa siguiente paso. Duplicar esta capa. Para duplicar la capa, como todo en informática, se puede hacer de distintas maneras. Una manera muy sencilla, botón derecho y por aquí tenemos duplicar la capa. Otra forma, con ella seleccionada, es haciendo clic en este botón. Duplicar capa. Vale, Las dos maneras nos permiten hacer lo mismo. Entonces, una vez que tengo duplicada la capa, dejo seleccionada la que está arriba. Fijaros que la que está seleccionada se pone el fondo gris alrededor. vale, El gris oscuro. Luego, ahora mismo tengo que dejar seleccionada la que está por encima. Entonces, vamos a cambiarle los colores. Para ello, nos vamos a ir al menú colores... Eh, curvas que lo tenemos por aquí fijaros qué es lo que nos permite hacer esta ventanita pues si voy moviendo la curva por arriba y por debajo de este eje de en medio fijaros lo que me permite me está oscureciendo la parte más oscura de la chica te cito la zona del pelo que es la que yo deseo recortar y me pone en color claro lo que es la parte del fondo entonces para ello simplemente voy haciendo clic en una parte de la curva y voy arrastrando hasta que consiga que se quede todo el fondo lo más claro posible y el pelo lo más oscuro. ¿Vale? Aceptar. Ahora vamos a continuar oscureciendo la imagen. Eh, la zona que queremos recortar. Para ello, de nuevo con la misma capa seleccionada, nos vamos otra vez al menú Colores y aquí nos vamos a meter en Desaturar y de nuevo Desaturar. Hacemos clic. Y fijaros que lo que me ha convertido es la imagen en blanco y negro. Entonces, ahora mismo, aquí lo único que tenemos que modificar es el modo. Ahora mismo tengo un modo luminosidad. Yo le voy a escoger modo luma. Y fijaros que automáticamente me ha oscurecido. veis Si yo le doy aquí, para ver cómo estaba antes y cómo está ahora, me ha oscurecido más la zona del pelo. Le doy a aceptar. Siguiente paso para todavía mejorar un poco más este, esta parte negra del pelo. Pues de nuevo con la misma capa seleccionada me voy a colores, me voy a eh, brillo y contraste, aquí. Y voy a modificar un poquito más, voy a aumentarle un poquito más la zona del brillo y la zona del contraste. De forma que se marque aún más la zona del pelo. A Aceptar. Ya tengo bastante negro lo que es la zona del pelo. Entonces, siguiente, siguiente paso es convertir esta imagen en una especie de eh, negativo de las antiguas fotos. Para ello, de nuevo, con la misma capa seleccionada, me voy a colores y ahora le vamos a dar a invertir. De forma que fijaros, todo lo que estaba en negro me lo pone en blanco y viceversa. ¿Qué nos permite hacer esto? Pues que ahora, utilizando la herramienta pincel, que la tenemos aquí, herramienta pincel, yo voy a poder quitar toda la parte del fondo que no me ha quedado correctamente señalada utilizando simplemente el botón, el, el botón negro. vale Entonces, aquí fijaros que puedo marcar blanco o negro. El que está delante es el color que va a pintar. Entonces, marco el negro. Cojo un pincel que tenga más o menos los bordes un poco difuminados ya que cuando le dé por la zona cercana a la chica, al pelo, no quiero que sea el corte muy, muy directo. vale Y aquí aumentamos el tamaño del pincel. Vamos a aumentarlo un poquito más para pasar lo que es la zona del fondo. vale Entonces voy a pasar por todo el fondo para quitarle todos los restos que me han quedado sin seleccionar. ¿Vale? Todos los restos sin seleccionar. Le voy dando... Eh, recordar... Eh, ...ir soltando de vez en cuando el dedo del ratón... ...de forma que si me equivocara... ...pudiera deshacer fácilmente... ...¿vale? ...y no, no me deshaciese todo el trabajo realizado... ...simplemente poquito a poco... ...¿vale? Bueno, ya más o menos tengo... He, pintado, ...he quitado toda la parte del fondo... ...ahora lo que me falta es lo contrario... ...quiero la chica... ...pintar de blanco toda la zona de la chica... ...todo lo que quiero que me deje tal cual... ...entonces pongo aquí el color blanco de frente... Y con el pincel voy dando toda la forma, toda la parte de dentro de la chica. Lo que no le voy a dar es aquí, a toda esta parte de aquí, porque esta parte de aquí, fijaros, es la del pelo, que es precisamente la que quiero que me deje tal cual, ¿vale? Entonces esta parte de aquí sí, esta parte de aquí que son los vaqueros también, le voy a dar por aquí los vaqueros, y si hay alguna zona en la que no estoy segura de que quiero que me dé o que no, lo que puedo hacer es, le bajo la eh, opacidad, aquí a esta capa, con esta capa seleccionada también, bajo la opacidad para ver a la chica ahí, que yo vea la parte de atrás, y fijaros, aquí veo que quiero dejar, ahí voy a poner un poquito el cursor más pequeño, quiero que esta parte, me he pasado, control Z para deshacer, quiero que aquí que está su brazo, su brazo también me lo deje, ¿Vale? el brazo me lo vas a dejar luego le voy dando pintando de blanco toda esta parte vale del brazo esta parte me la dejas y esta parte también quiero que me la dejes vale toda esta parte de aquí también quiero que me la dejes de esta forma yo estoy viendo la parte que quiero y la parte que no de todas formas después hay otra forma en la que podemos modificar todo esto vale le vuelvo a poner la opacidad al tope al cien vale una vez que tenemos esto, siguiente paso es cortar esta capa de aquí que hemos pintado. Para ello, con ella seleccionada, le damos a editar, cortar o directamente presionamos esta combinación de teclas que nos dice aquí, Control-X. ¿vale? Y automáticamente desaparece de aquí, pero se queda guardada en la memoria en el portapapeles del ordenador, esperando que hagamos algo con eso, que hemos copiado, que hemos cortado. Entonces siguiente paso es clic derecho sobre la capa original y vamos a añadir una máscara de capa entonces lo tenemos por aquí añadir máscara de capa y en este caso vamos a dejarle una opa eh, vamos a poner blanco opacidad total vamos a añadir y qué es lo que nos ha hecho nos ha eh, puesto justo encima de esta capa una máscara de capa con el fondo blanco vale Siguiente cosa que vamos a hacer, con esta máscara de capa seleccionada, nos vamos a editar y vamos a pegar. Le vamos a dar pegar para que nos pegue, vale aquí está, tarda unos segundos, pero ya lo tenemos, para que nos pegue a la chica que hemos pintado antes. Entonces, ahora mismo tengo una selección flotante, está esperando, es como si dijéramos una capa temporal, esperando a que hagamos algo con ella. Entonces, lo que vamos a hacer es, le voy a decir que esta selección me la pegue aquí, dentro de la máscara de capa que yo he hecho antes. Para ello simplemente que con esta selección seleccionada tenemos que darle clic a este botón del ancla que me dice anclar la capa. Hago un clic y fijaros automáticamente me la ha metido aquí en la máscara de capa. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Pues que con la máscara de capa yo ahora voy a poder recuperar zonas y eliminar zonas que no quiera de la chica. Por ejemplo Voy a poner, si le damos el, el, con el botón blanco, con el pincel con el color blanco, yo voy a poder recuperar, por ejemplo, esta zona de aquí. Fijaros, aquí, eh, aquí ya me he pasado, ¿veis? Voy a deshacer, control Z, lo que os he dicho antes, poquito a poco para poder recuperar una parte, de la ¿vale? Pero no todo de la chica. Entonces, esta zona de aquí sí, pero si lo cambio al color negro... Y le doy con el pincel, fijaros que puedo eliminar las zonas que no quiero que aparezca la chica. Por ejemplo aquí, en el filo, por aquí voy modificando. Voy acercando con el zoom, recordad. Y le doy para que desaparezca esto. ¿vale? Aquí ya me he pasado, pues le doy al blanco. Y le vuelvo a dar, ¿vale? El negro quita el blanco. Pone, por ejemplo, aquí blanco perdón, lo tengo en negro, el blanco le doy y me aparece la mano de la chica, ¿vale? ¿Veis? Ya lo tenemos, el brazo de la chica. Le pongo el negro de nuevo y poco a poco me voy acercando al filo para quitarle estos, aquí, estos filos. ¿Vale? Voy a adelantar, ahora adelantaremos un poco esto para que podáis ver el resultado final, para que no sea tedioso. Entonces aquí vamos a añadir los pantalones, etcétera. ¿Vale? Ya tenemos a la chica recortada con su pelo. Fijaros qué difícil era el pelo para recortarlo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a añadir una máscara, de una capa de fondo, con un paisaje. Para ello, como no es la primera que tengo, la primera eh, capa que tengo en este archivo, le voy a dar archi a archivo, abrir como capa. Me vengo aquí, la tengo en la carpeta Downloads, ¿vale? Entonces, si yo selecciono aquí eh, los archivos, me sale automáticamente aquí la vista previa. Entonces, yo quiero este, este fondo. Le doy a abrir y automáticamente me lo inserta aquí. ¿Vale? Eh, ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es, bueno, lo primero, vamos a fundir esto. Para, eh, quiero fundir esta capa en la chica. Como ya se ha quedado el resultado correcto, voy a quitarle el ojo a esta. Quiero que me lo, que, que me lo junte para que ya no pueda, no tenga que modificar nada. Entonces para ello botón derecho sobre la capa y vamos a darle a aplicar máscara de capa. Lo tenemos aquí, aplicar máscara de capa y automáticamente se convierte en una imagen. ¿vale? ¿Qué es lo que me queda? Pues quiero colocar a esta chica en este fondo. Entonces para eso en primer lugar coloco el fondo, que es esta capa de aquí. Tengo que arrastrarla y colocarla debajo de la chica. Una vez que la tengo debajo, siguiente paso es, voy a ocultar la capa de arriba, que es la chica, porque ahora mismo tengo que centrarme en el fondo. Entonces, con, una vez que tengo el fondo visible, hago clic derecho, herramientas, herramientas de transformación, y vamos a escalarlo. ¿vale? Fijaros que a darle a escalar me aparecen estos tiradores alrededor que me permiten, si yo hago clic y arrastro, poner el fondo más grande o más pequeño. Y este es el centro, si yo hago clic, es el que me permite eh, moverlo, ¿vale? Entonces voy a ir poniéndolo más o menos del tamaño que yo quiero que se quede el lienzo, más o menos así, ¿vale? Y cuando esté a mi gusto le doy a escalar, ¿Vale? Fijaros que ahora mismo no se ven estas zonas de la derecha a la izquierda, ¿por qué? Pues porque este lienzo, fijaros que el lienzo es un rectángulo hacia arriba, y nuestra, nuestro fondo es un rectángulo inclinado, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es adaptar el lienzo a esta capa de aquí grande, ¿vale? Entonces para ello, con esta capa de fondo seleccionada, me voy a ir a imagen, ajustar lienzo a las capas. Y fijaros que automáticamente lo que ha hecho es ajustarme ese lienzo que tenía aquí detrás a la capa más grande, que en este caso era el paisaje. Entonces, aún me falta que eh, aumentar para arriba esta imagen de aquí, de forma que llegue hasta, la hasta el final del lienzo, que no se vea esta parte transparente. Entonces, para ello, botón derecho encima, con ella seleccionada, ¿vale? Con la capa seleccionada. Herramientas, herramientas de transformación y le vamos a dar a transformación unificada. Hacemos clic y nos vuelven a aparecer los tiradores de antes. Entonces, esta la voy, le voy a dar aquí, para que me, poder mover así esta ventana. Lo que me interesa es aumentar hasta aquí arriba esta imagen. Entonces, vamos a coger los tiradores de las esquinas. Cojo el tirador y arrastro hasta dejarlo en la punta, más o menos, de ese lienzo. Fijaros que me, con cuidado porque me va deformando la perspectiva. Luego cojo este de aquí, de la derecha, y repito el mismo paso hasta dejarlo hasta el final del lienzo. vale, Que se quede más o menos, que cubre todo el lienzo. Una vez que ya lo tengo, le damos a transformar y automáticamente me ha colocado todo el fondo a lo largo del lienzo. vale Ahora, siguiente paso, le voy a dar a mostrar al ojo para mostrar a la chica. Y quiero coger la herramienta mover, que es esta, y haciendo clic sobre la chica la coloco más o menos por aquí. Me aseguro que la parte de abajo donde se cortaba mmm, no se note, no se quede no se vea, para que se parezca que la chica efectivamente está ahí, si quiero ponerla más grande a ella, botón derecho encima, tenemos que tener seleccionada la capa de la chica, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora me aparece aquí el rectángulo, las líneas amarillas, que significan que la tengo seleccionada a ella, clic derecho encima, me voy a herramientas, herramienta de transformación, escalar, y puedo poner arrastrando en uno de los tiradores a la chica más grande. Y con él, haciendo clic en el del centro, puedo mover la capa. si Imaginaos aquí, se corta un poquito por abajo, ¿vale? La chica. Si yo ahora le doy a escalar, él me desaparece, me recorta todo lo que está fuera del marco, fuera del lienzo. Para que desaparezcan estas líneas amarillas, hago clic en la capa de fondo. Y ya tendríamos aquí nuestra, eh, nuestro montaje fotográfico. Donde hemos recortado a la chica con todo este pelo, con su pelo tan complicado y la hemos colocado en un paisaje, ¿vale? Si yo quisiera ahora exportarlo, me voy a archivo, exportar como, hay diferentes maneras, a mí me gusta guardarlo o en jpg o en png, ¿vale? Son los dos formatos más usuales, entonces voy a guardarla, por ejemplo, en downloads, el nombre chica pelo rizado eh, voy a ponerle 22, por ejemplo, para que no me coincida con ninguna de las que ya tengo, ¿vale? Y le vamos a poner seleccione el tipo de archivo que yo quiera, hago clic aquí y aquí me despliega todos los archivos posibles, entonces hay uno que se llama imagen JPG y por aquí debajo tenemos imagen PNG, PNG se utiliza para las imágenes que, por ejemplo, cuando queremos quitarle el fondo y dejarlo transparente, pondríamos imagen PNG, ¿vale? Si no, imagen JPG, le damos a exportar. Está exportando, tarda unos segundos, depende de, de, del tamaño de los archivos, y aquí me dice exportar como JPG, guardar los datos, si quieres más o menos calidad, ¿vale? Recordad que JPG comprime las imágenes, más o menos un 90%. Exportar. Si yo ahora me voy aquí a la carpeta download, aquí tengo chica, pelo rizado 22, y aquí tengo mi montaje, ¿vale? Espero que os haya gustado. Como veis, no es eh, difícil. Lo único que hay que seguir los distintos pasos que hemos comentado. Todos ellos en el mismo orden. Cualquier duda, no dudéis en preguntar.